Les habla Víctor Domínguez, el fundador de la Ología Luciferina, Semillas de Luz Universal. Acá, en este templo ustedes pueden hacer un pacto con mi señor Lucifer, los que están interesados. Acá han venido personas de diferentes partes del mundo. México, Uruguay, Perú, Paraguay, Ecuador, Estados Unidos. Y en ese momento, ellos pueden dar testimonio de lo que mi señor Lucifer ha hecho en sus vidas. En nuestra página web, www.organizacionluciferinassemillasdeluz.com ustedes podrán encontrar testimonios. De las personas que ya hicieron un pacto con mi Señor Lucifer. Y que pueden dar fe y testimonio de lo que Él ha hecho en sus vidas. ¿Acaso ustedes no se nos han cansado ya de estar en la miseria? ¿De estar en la pobreza? ¿De estar mendigándoles a Dios que le mejor su calidad de vida? ¿No se han cansado de eso? Es posible vivir de una manera completamente diferente. Únicamente contáctenos desde cualquier lugar del mundo. Nosotros les podemos dar pautas. Para que hagan un pacto con mi señor Lucifer. Pero si ustedes creen que el brujito de la esquina, el brujito de, de garaje, les puede brindar mejores resultados que nosotros, mejores garantías, pues acudan donde y a nosotros no nos hagan perder el tiempo. Cuando a nosotros nos contactan y nos dicen, maestro, quiero hacer un pacto, pero ¿qué garantías me da? Hombre, si a ustedes no le sirve la de garantías que le estamos brindando a ustedes, cuando le llega una respuesta automática a su whatsapp, con los testimonios de cientos de personas que ya lo hicieron, sencillamente eso no le va a servir nada, y en ese orden de ideas, no pierda su tiempo, no los haga perder el nuestro, por favor, y busquen una organización o alguien que le genere más seguridad que nosotros, y de esa manera ustedes no perderán su tiempo, y nosotros tampoco. ¿Ok? ¿Qué más tengo para decirles? Eh, estoy muy pendiente a todos mis hallados, mis seguidores, que en los próximos días, Vamos a dar a conocer, aparte de la, reunión, de la reunión del mes de junio que se realizó acá en las instalaciones del Templo Luciferino, Semillas de Luz Universal. Solamente aparte porque son reuniones privadas, donde únicamente asisten los pactados. Los temas que se hablan son privados. No vamos a sacar la luz pública todos los temas que se hablen acá. Obviamente estamos dentro del marco legal, no estamos hablando de atentar contra un Estado, ni conspirar contra un Estado nada de esto, estamos dentro del marco legal y que hablamos acá, temas lucifarinos y temas secretos que únicamente le competen a los miembros de la logia lucifarina semilla de luz universal, usted quiere ser parte de esa maravillosa logia y hacer parte de la, gran, de la alta élite mundial quiere que ese cambio en su vida llegue en este momento contáctenos ya, desde cualquier lugar del mundo mi nombre es Víctor Damián Rosovía Real atrévete y déjate de sorprender